Señor les bendiga Señor les bendiga más Señor les bendiga un poquito más Muy bien, nos sentimos contentos De estar acá en la casa del Señor Siempre, aquí hay fiesta Se lamenta uno que algunos ignorantes tengan que buscar un, algunos días para la fiesta Y todos los días son amargados No, aquí estamos de fiesta con Jesús Todos los días todos los días hay fiesta Hay alabanza, ¿cuántos puedan alabar al Señor? Bien Ahora la Biblia por favor Apocalipsis capítulo 5 Versículo 10 Apocalipsis capítulo 5 Versículo 10 Recuerda que esta es la casa de Dios No es un circo, no es el circo de Los hermanos Gasca, ni es, ni es el estadio Ni es nada de eso este Es un lugar donde hay que manejar disciplina Reverencia Santidad porque es el templo. Y todo el que venga aquí tiene que respetar el templo. Así que todo el que tenga ahí, muchachos, lo que sea, enséñenla a respetar el templo. Todos en orden. Todos con cuidados. Capítulo 5, versículo 10. Bendito es el Señor. Y dice la palabra del Señor. Desde el 9 menos. Desde el 9, si quiere. 9 es. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho qué para nuestro Dios mendigos y miserables ah, bueno. y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y nunca reinaremos sobre la tierra y reinaremos sobre la tierra Voy a volver a leer ese verso 10 que me gustó Y nos ha hecho, mírase allá Y nos ha hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Dígale al que está a su lado que Está sentado al lado de un sacerdote y un rey Tienes a tu lado un rey y un sacerdote Dile a alguien, porque aquí la Biblia está diciendo que nos hicieron Reyes y sacerdotes, Aleluya. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Una vez más, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Bien, todos están contentos en esta tarde, destinados a reinar en Cristo, destinados a reinar en Cristo. Voy a predicar muy corto porque el tiempo se lo fue a Pero ponga atención a Una vez más. Destinado a ser un miserable. Ah, entonces porque no dice amén cuando digo, destinado a reinar en Cristo. Ah, otra vez. A ver, los miserables que están destinados a ser miserables. Ah, no. Pero ¿dónde están los que están destinados a reinar en Cristo? Mira a tu lado hay un rey Y tú eres una reina Mira aquí está Un rey Fuimos llamados para establecer El reino de Cristo en un nuevo nivel Creo yo que en este tiempo De mover apostólico, La iglesia no solo deberá entender Que tiene dominio que tiene autoridad en las naciones, sino que la iglesia se tiene que atrever a ejercer dominio y autoridad donde Dios te puso Diga, soy un hombre de autoridad. Soy una mujer de autoridad, diga, soy un hombre de autoridad. Soy un hombre de autoridad. Soy una. Ah, sé con ¿quién estoy hablando? Liga. A su nombre sea la gloria. ¿Sabía usted que fue destinado a gobernar cuando el Señor creó a Adán le dijo tú serás el miserable esclavo del león tú serás esclavo del marrano tú serás esclavo de un burro y burro no, le dijo tú serás Señor y vas a gobernar sobre la creación que yo que tú eres Señor, Señor que lo de Dios te ha puesto a su nombre a su nombre a su nombre ah, estoy que reviso la hitos, estoy que reviso la hitos, estoy que reviso la hitos. y es nuestra responsabilidad vivir hoy y aprovechar la mejor temporada de la iglesia Escúcheme bien porque estás viviendo la mejor temporada de tu historia pastor usted porque dice que la mejor temporada si sí yo estoy arruinado, desgraciado Porque tú no quieres creer esta palabra Pero si tú crees esta palabra Hoy vas a empezar a vivir la mejor temporada de tu historia La Biblia dice al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, yo le daré autoridad, Dios te dice te voy a dar autoridad sobre el demonio que te persigue, te voy a dar autoridad sobre el demonio que te está golpeando, te voy a dar autoridad sobre el que te, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Las fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra la obra de Dios. Y Dios le dio autoridad a la iglesia y ningún tipo de brujería, de hechicería, de mundanalidad puede corromper la iglesia de Jesucristo. Porque aquí está la verdadera autoridad. Aleluya, aquí está. Recuerde algo, desde lo espiritual se gobierna lo terrenal. Pastor estoy bendecido porque desde lo espiritual te están bendiciendo Así que el ataque aquí es desde lo espiritual O la bendición es desde lo espiritual Tú eres una expresión desde lo que pasa en lo espiritual Aleluya, aleluya Alguien dígame, alguien dígame, alguien dígame Alguien dígame, alguien dígame, alguien dígame Alguien, dígame! ¡Alguien, dígame! ¡Alguien dígame! bien si te administran desde el mundo espiritual oscuro tú serás arruinado amargado y destrozado pero si te sientas en los lugares celestiales con Cristo Biblia dice que hemos sido sentados en lugares espirituales para gobernar en Cristo y que todo lo que pisare la planta de nuestros pies sería nuestro y que aleluya, aleluya, aleluya, al que a Dios, que Dios de paz aplazaría breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Alguien diga, alguien diga? La Biblia está diciendo: Te doy autoridad. Pastores que yo llego a la casa de la Nevera, demonios de ruina. Mis hijos arruinados. Mis hijos destrozados por el diablo, mi casa destrozada. Te voy a dar autoridad, dice el Señor. En mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre echarás fuera demonios. Sobre los enfermos, contra tus manos y ellos sanarán. Ollarás. Santo es el Señor, pisará la serpiente y no quiera daño. Alguien tiene que tomar autoridad en su casa hoy. Alguien tiene que tomar autoridad en su país hoy. Alguien tiene que tomar autoridad en su vida hoy. Diga, tengo autoridad, Alex. Aleluya. Aleluya. Escúchame bien. Yo declaro en esta tarde que los hijos de esta casa van a ocupar lugares de autoridad espiritual. Lo que ¿Será que ellos me creyeron también? Yo declaro en esta tarde Que los hijos de esta casa Van a sentarse en lugares de autoridad hoy aquí Aleluya, alguien dígame ¿Saben qué dice Dios? dos, pídeme y te daré por herencias la puedo darte si quieres. y si Dios te puede dar un país, te puede dar la salvación de tu familia si Dios te puede dar naciones te puede dar la salvación de tu esposo de tus hijos, de tu casa y ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay yo declaro que esta iglesia se sienta en lugares de autoridad Mías. posesión de naciones posesiones tomar conquistar dominar gobernar porque porque tengo un dios que dueño de todas las cosas y soy su hijo y si él es mi padre todo me pertenece a mí también oh, no me defiende no me defiende es demasiado grande es demasiado inmenso para entenderlo espíritu de fracaso que hay en la gente ¿Sabe por qué usted tiene un espíritu de fracaso? Y por qué siempre es un hombre fracasado, una mujer fracasada. Todo lo que emprende sale mal. Fritó un huevo y se quema. Fritó la arepa y se quemó. Frita los frijoles se quemaron. Todo, todo, todo, todo se le quema. Ay, soy muy de malas, No, no hay de malas ni de buenas. Usted está en las manos de Dios o en las manos del diablo. Usted está en las manos de los. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Somos frutos de la casualidad Aquí somos frutos De que una mano gigante Nos lleva Nos lleva hacia adelante Una mano Estamos en la mano de Dios Estamos en la mano del poderoso Estamos en la mano del invencible Estamos en la mano Del que prometió Yo quiero autoridad con mi suegra Porque mi suegra me da garrote Bueno, yo la autoridad Pastor, pero si Adán perdió la autoridad En el paraíso ¿Qué autoridad yo voy a tener? Si, sí, la había perdido temporalmente Pero luego llegó Cristo Y en la cruz del Calvario Y con la autoridad que él tenía Aleluya, le por las tinieblas Le por gobernadores Aleluya los exhibió Únicamente triunfando Sobre ellos en la cruz Y ahora usted Dios ¿no? le dio la autoridad Para gobernar sobre el diablo Le dio la autoridad Para gobernar sobre las tinieblas, Le dio la autoridad para gobernar Sobre todo espíritu de iniquidad. Yo quiero que alguien grite conmigo ¡Juntos! Historia. Juntos vamos a ver la cosecha más grande de la historia La cosecha más grande de la historia oh, Alguien díganme, alguien díganme, alguien díganme Ay, Escúchame bien, escúchame bien Lo que usted jamás ha imaginado viene Están en otra iglesia Esto está en la que yo quiero Usted ni se ha imaginado Lo que viene para los hijos de Dios no, como Usted no se ha imaginado La cosecha que vendrá Diga la cosecha vendrá sobre mí La cosecha vendrá sobre mí La cosecha vendrá sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí, sobre mí. Sobre mí on Go mujer no, no, el, el, de pronto el demonio quiere capturar a tu mujer, pero no es tu mujer, es mi marido que es el demonio en de la casa, no, es un espíritu que actúa en él. vas a pensar en lo que te está atacando, en ese demonio que te, te ataca, y vas a golpear al enemigo ahora, ahora, ahora, golpea al enemigo, golpea al enemigo, golpea al enemigo, golpea al enemigo, We're bad enemigo? amigo. We're bad amigo. Yo no quiero ver jóvenes aquí como Goliath, mujeres, como Goliath, ¿dónde están las damas, las mujeres, las demás? ¿Dónde están los varones y los hombres? Escúcheme bien. bien, vamos a declarar que la maldición hoy termina y vamos a tomar la determinación hoy de vencer a Goliath, llegó un día que David dijo ¿Cuánto lleva este sinvergüenza de copiar escarneciando Israel a 40 días y 40 noches? Y dijo, no tolero más a Satanás. No tolero más. Dijo, esta sinvergüenza nos ha o sea, 40 días. No más. Y salió corriendo a la línea de batalla. Uh, Aleluya. Salió corriendo a la línea de batalla y le dijo, venga, venga, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá. Es el poder. ¡Se esa... cuatro! Wow. gigante ¡Se Familia, sobre Venezuela, sobre Colombia, tomo la victoria, soy más que vencedor. más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Más que vencedor. ¡Aquí vencedor! ¡Aquí vencedor! ¡Aquí la victoria!